Hey, bienvenidos a clases Yo soy Ramo. Ramo Messi. Grabando este video tuve un problema con el micrófono, parece que no lo conecté bien. Así que todo el video me van a ver moviendo los labios en el video, pero diciendo otra cosa en esta grabación que les estoy haciendo del audio aparte. Así que comencemos. Voy a comenzar usando este primer de Maybelline. Y hoy voy a comenzar con las cejas ya que quiero que me queden bien definidas y esa es una manera de hacerlo comenzando primero con ellas porque cuando te maquillas las cejas después de haberte puesto base no queda tan nítida la definición entre la base y las cejas y es por eso que estoy haciendo esto primero y usando esta brochita de Sigma Beauty S62 Cut Crease Brush para definir bien y luego solo tengo que ir con la esponjita y difuminar un poquito sin tocar la ceja y luego cuando me ponga la base tampoco llego con la base directamente al borde de la ceja, miren qué diferencia Lo que me sobró del concealer que usé en las cejas me lo estoy poniendo en las ojeras para ir bloqueando un poquito la oscuridad de mis ojeras y así cuando me ponga la base ya la base no va a tener que tener tanto trabajo para taparme estas tremendas ojeras que yo tengo. La base que voy a estar usando hoy es esta base que he usado en los últimos dos videos, si no me equivoco y además la he estado usando todos los días para ir a trabajar porque sencillamente me fascina esta base L'Oréal Paris Infallible Fresh Wear 24 horas es una base realmente que te deja la piel como tan bonita como de porcelana y además es cierto que si sí, aguanta 24 horas de uso todas las horas que tú le quieras dar es muy fácil de difuminar si te pones mucha te cubre súper súper súper si te quieres poner menos te deja un acabado un poco más natural Sencillamente la puedes adaptar a tu gusto, aplicártela con brochita, con esponjita, siempre se ve bien. Y como concealer voy a estar usando Infallible More Than Concealer en el color 330, es un color bien clarito para mí, no es el color perfecto para mí, pero como la base me queda un poquitín oscura, decidí comprarme el concealer así de clarito y así, bueno, me ilumino bastante bien. Este look de hoy, por cierto, van a ver que va a ser muy iluminado, <ríe> por así decirlo. Aquí me estoy poniendo un poquito de contorno en crema, contorno de Flor Mar, el color más marroncito del kit. Encima de todo esto me voy a poner este polvo de L'Oreal Paris Infallible 24 Horas Matte. Y lo que no puede faltar últimamente es que me encanta broncearme con estos productos. Me voy a poner mi bronceador de Miss Lim, High From Hawaii, de la línea Beach, Please. Como rubor voy a estar usando este de Kiko Milano, Metal Fusion Blush, en el tono 06. Como iluminador y como verán más adelante también como sombra de ojos, voy a estar usando este iluminador de Colourpop de la línea Luster Dust. Este es el color Sugar Trap. Y en los ojos simplemente me lo voy a poner con un dedo por todas partes. Y como verán, hoy no voy a estar usando ninguna sombra o ninguna otra sombra. Va a ser un look bastante iluminado. Este iluminador, como ven, no es que sea excesivamente brillante. No tiene mucho glitter ni nada. Es bastante decente. Como máscara, me estoy poniendo esta de Maybelline Great Lash. Una máscara que tiene más de 30 años en el mercado sin cambiar. Me parece a mí que sin cambiar ni siquiera la presentación. Porque mi mamá tenía... Esta máscara cuando yo estaba bien pequeñita, 4 o 5 años Y yo me acuerdo como ahora <ríe> Bueno y como labial me estoy poniendo aquí en los bordes Uno de Kiko Milano, ese es el tono Chocolate Creo que es de Creamy Lipstick Y luego encima me estoy poniendo este de Makeup Revolution, Makeup Freedom London De la línea Bare Lipstick Creo que es el Bear 112 que estoy usando Casi nunca me pongo gloss, pero hoy sí que decidí ponerme un poquito de este de Catrice que para mí, para mí, para mí, es un tono que le queda bien a todo el mundo y es prácticamente un dupe de los Gloss bomb de Rihanna. Y este es el look completo. Ahora se los voy a mostrar también en luz natural porque hice algunos videos afuera paseando y en el balcón de mi casa. Espero que les haya encantado este video y si es así... Regálame un like y suscríbete a ClassyMess y te veo en el próximo video.